Señores, estamos aquí de vuelta. Señores, ustedes saben que estamos trancados y no sabemos qué ver, Neto. No sé tú. Estamos, ¿Qué ya, tú puedes recomendar? Bueno, yo, yo estoy viendo. Les voy a decir lo que yo vi hoy. Porque yo estoy trabajando. Pongo la pantalla en grande. estoy revisando la laptop, lo trabajo de, de Telenor. Hoy me tiré yo. Oye es lo que me tiré hoy. Me tiré Pinky Cerebro. Ey, ey, ey, ey, ey, ey. ¡Ey! rubio, rubio, rubio. Hey, rubio, <risa> <hey>, rubio, rubio. <risa> Rama y medio. Ey, ey. No, porque yo no soy de esa época. Hey, me... Venga, yo no soy de esa época, no, tan Venga. viejo. Me tiré. Olvídate de eso. Cinco capítulos de los Tondelka. ¡Ey! ¡Ey! Y ¡Tondelka! A mí lo que me gustó, la hija mía viéndolo conmigo, como si ella supiera. <risa> ¡Ale, los Tondelka! ¿dónde? ¿Dónde? Mira, yo te puedo recomendar. Un saludo para la mamidol, que no me me. La mamidol. Mami Un saludo para. Díeselo tú, neto, la mamidol. Mamidol, hola corazón <risa> Otro viejito yo vi. Espera, un, un saludo a, uh -huh. a, a mis amigos Mayra y Robert Alias el Negrón Rosa, dos ricos Que tengo dos amigos ricos rico, rico. De la Sánchez, claro, <risa> que tienen su dinero eh, Tienen la nevera llena Voy para allá a comer Entonces, ¿qué usted puede ver en tele? Eh, ¿qué usted puede Mira, ver? yo le puedo recomendar una que estoy Viendo muy buena en Netflix ¿Cuál? Élite se llama Élite. Esa, esa usted la puede ver, él, eso es Ok, algo a otro nivel También hay otra que uh -huh. estoy viendo Para nosotros los amantes de, de esos documentales De narcos no, no, a, te voy a decir. Narcos se llama una. Yo me he tirado narcos. siete documentales Recuerden que yo estaba de licencia, yo estaba recién operado Y yo me tiré siete documentales en Netflix Que hablan de crímenes siete. Uh -huh. y eso es impresionante La forma que el FBI busca esos casos Esa gente, miren, usted pudo matar a una gente En el año verde Y, le y sale. en 35 años esa gente descubre que usted lo mató Y le sale ya usted sabe. Yo tengo alguna serie aquí para las personas, para que usted pueda disfrutarla. Usted puede llamar y también decir qué serie usted le puede recomendar para que la gente lo vea o película. Bueno, está se llama Puerta 7. Puerta 7. Bueno, Puerta 7 es de una mujer que se introduce en el mundo de las barras eh, bravas en un intento por luchar contra la corrupción y el crimen organizado, que rodea a un club de fútbol. En fin de limpiar el, el nombre de su familia. Así que vean, es, esta, esto es una serie. Se llama Puerta 7. parece que es la corrupción, tú sabes, de fútbol y, y cosas así. Así que vean esta serie, se llama Puerta 7. Otra serie se llama Monzo. Monzón, Monzón. Así que dice, Monzón. Monzón eh, es una serie de supuesto de un supuesto de tres episodios, perdón. De una hora de duración, relata la vida del gran campeón argentino que no supo es, eh, escaparle a la vida. Eh, la serie recoge la investigación del asesinato de Alicia Muñiz, lo que le decía, me encantan ese tipo de serie de, de, de, de investigación. Su última mujer y madre de sus hijos menores, del cual Monzón es el principal acusado. También cuenta con hitos de la biografía de Carlos Monzón descubriendo una vida tan fascinante como controversial. En una época en que la violencia era atribuida a la hombría y a la pasión. Muy interesante este tipo de serie Ojalá que en un futuro, aunque no ha terminado todavía, lleven la vida de Emily Peguero en la serie. Fue interesante, ¿no? Fue muy interesante. Sí. ¿no? Como eso de argentino, yo siempre pensé que solamente lo... Los documentales en el Netflix irán de Estados Unidos, pues veo uno argentino y se puede ser muy interesante que hagan, que lleven la vida de Emily Peguero. Otra serie se llama esto Fórmula 1 Drive to Subbarbo. El productor Emmy y Sena, el del documental de Fórmula 1, se adentra en el mundo de las carreras de Fórmula 1 y ofrece una mirada exclusiva gracias a la participación de las familias, los, que, los equipos y los pilotos que forman parte de él la serie de calle, de carros ¿no? no este, está bien, y... para los que les gustan los carros. Yo tengo una para uh -huh. los políticos. <risa> ah, no, para los que le gusta la política uh -huh. y están en ese ámbito. Uh -huh. Del color de la noche. Del color de la noche. Esa es una película, está en YouTube, la pueden eh, buscar. Y, o sea, está gratis en YouTube. Sí, está gratis uh -huh. en YouTube. Es uh -huh. la historia de ese líder de masa, eh, José Francisco Peña Gómez. Uh -huh. Oh, está en YouTube. Sí, en YouTube. No sabía, ¿no? Miren, el color de la noche. El color de la noche sí. es sí. muy buena. Sí. Ahí usted sí. viene... Uh -huh. Viene viendo que, que la Junta Central está manipulada desde hace tiempo. No, una película es interesante, que, trata, interesante. que trata de que usted eh, vea la campaña sucia que le dicen a Peña Gómez. Claro, y de que aprenda de que cuando lo, lo echan a un lado, el mejor, la mejor propuesta es usted aprender ser alguien. Porque Peña Gómez, por el color marginado. De su piel, sí, por el color de su piel, pero él le usó la contra en un sentido de que que se puso a estudiar, fue profesor, sabía varios idiomas. Entonces, cuando tú estás preparado, ¿qué pasa? Claro. Tienen que abrirte la puerta como quieras. Exacto. Otra serie que usted puede ver se llama Apache. No es rapero, sino Apache. La vida de Carlos Tevez. El ascenso de Carlos Tevez, figura de fútbol argentino, desde una infancia problemática, en medio de un barrio rodeado de pandillas y violencia, hasta su debut en Boca Juniors. Eso quiere decir de un joven, tú sabes, que, que luchó para ser un gran futbolista en un barrio sumamente difícil, como dicen esto, y lo que hizo fue prepararse y le gustó, eh, y fue de manera deportiva ahí con, con, con el fútbol, soccer, muy interesante. Otra serie, eh, no, esto no es una serie. Esto es un documental que también usted puede ver eh, ahora que está en su casa, se llama Ícaro. Ícaro es un ciclista eh, que investiga el dopaje de los deportistas y registra los cambios en su rendimiento. Se hace amigo de expertos rusos y juntos revelan el esquema de dopaje de los Juegos Olímpicos de Sochi. Yo creo que es eso fue pasó en la vida real, porque hay un, hay un corredor olímpico que, hizo, que, hizo, que siempre fue atento a Heroi. atento a esto. A, a, a John Piaz ahí. Como el amigo, como el ídolo de esa amistosa. Entonces, que o sea, era medio tramposo y le gustaba eso, tú sabes, yo piarse. Y eso pasó con estos, con estos ídolos. Otro documental está Losers, perdedores. Ay, ay, ay, no te vayas, Losers. Eh, a ese ahí le gusta. Damo, eh. ya ven que te, te pega este. La eh, está bien, no te preocupes. A medida que la sociedad se convierte en ganadora, la mentalidad lo es todo. Las personas deben encontrar forma de, de lidiar el fracaso. Eso es otra serie sumamente interesante. Eh, Déjame eh, mandar un saludo. El dale, dale me te dale, que te no, la gente está activa con sí. nosotros a ese sí, bueno, hacendado no. eh, Ramón Paulino. Ah, Néstor, eh, La gente sobre, ha llevado, no han llamado porque me llamaron a mí. De, lo que, de las donaciones Ok, para que okay. Tú eso. Las donaciones, nosotros hicimos una iniciativa De Decirle a la gente Que nos ayude a estos A, a estos esto campos y, y sector De San Francisco Que no tienen acceso O sea, que son, que trabajan el día a día Y no tienen dinero para aguantar la cuarentena Pero en caso de Nosotros estuvimos ahí eh, Intentándolo, pero nadie acudió ayer y ya eso quedó. ¿Hay personas que han llevado, Néstor? que tú dices? ¿Que vayan, lo recojan o que...? Que, que... llamen al, a los teléfonos primero. Ok. Para, eh, para que no la salgan. Imagen, ponga la imagen, pongan la imagen. Pongan la imagen. Que llamen a los teléfonos y así nosotros pasamos por su casa, porque un equipo que estamos en eso, para que no cojan el riesgo de, de, ir, de ir a otro lado. Bueno. Otra serie que es interesante para usted ver ahora que está en su casa... Maradona en Sinaloa. Ey, cuidado. Hey, otro saludo también, oye. Cuidado, Maradona. <ríe> Sinaloa. Otro saludo a, a, a, a este caballero y felicidades. Ariel Marte, hey. que está viendo. Ariel Marte, que lo mencioné en mi comentario principal, aunque tú sabes que los lo amigos de él no, no nosotros no lo comíamos. No, no, ya eso, es ya, ya eso, ya eso te lo atrás no con Ariel. No sé si Ariel no vio el programa del principio. Nosotros lo mencionamos. Sobre la importancia, ahí están los números. Ahí están los, ahí están números. los números que quiera aportar. Nos puede llamar cualquier de esos números. Ok, entonces se comunica. Yo lo voy a dar. Todo el que me llame, lo voy a dar el número de Néstor para que usted se comunique Claro. Con entonces, Ariel Martel mencionaba al principio que la gente puede meter video en los videos en YouTube. La importancia que va, va a tener San Francisco de Macorís a tener muchos jóvenes regidores. Creo que esto va a ser un seria, cambio gente con seria. un cambio sumamente importante. Yo creo, yo quiero que esos jóvenes, Carilín, Ariel, Anthony, Yanni, todos esos muchachos, jóvenes, Fermín tengan un compromiso real, porque son jóvenes y, y, y esperan mucho de ellos. No hacer lo que hizo la, la antigua... eso viejos manipulando yeah. gente que estaban ahí, ¿no? Que me Entonces, una otra serie que la gente puede ver se llama Keylor Navas, Hombre de Fe, un niño de una región rural eh, llamado Pérez Celendón. Encuentra el fútbol, su pasión y una vía para, para una mejor vida. Así que esa serie es sumamente interesante. Otro documental se llama Alexis Viera. Vamos a decir, me iban a poner la foto. Alexis Viera, una historia de superación muy buena. Eh, este documental. estos documentales son importantes. Uno aprende muchísimo viendo estos tipo de documentales. Y vamos para la última. La película se llama Vive. Basada en la historia de Alibe, eh, narra la terrible experiencia de un grupo de jugadores en un equipo nacional de eh, rugby de Uruguay, cuyo avión se estrelló en medio de los Andes en octubre de 1972. Aislado completamente, los días pasaban sin que nadie viniera a rescatarle. Así que vean esta película, documentales, hay muchas películas más, hay muchas series. Yo les recomiendo... Eh, hay, o sea, hay series que yo que yo siempre veo a mí me encantan las cosas que sean clásicas y que, que sí como que, que, que sí a mí, yo, también yo estaba viendo el príncipe de ra en Netflix el príncipe de quién <ríe> de ra y alfa ah, yo veo alfa señores ah oye qué está tu y que está bien también no hay uno lo más bueno lo más duro es que lo más duro así que disfrute de su casa hay muchas series importantes hay páginas que no voy a poder traerlas pero hay muchas páginas que usted puede poner te pone en Google así, mire, para que ustedes no se pierdan. Este pequeño editorial. En Google te pone series clásicas de los 80 y 90. Series clásicas de los 80 y 90. Y le va a salir una cartelera a una página, que la principal página que usted va a ver, una cartelera de series como Alf, El Príncipe de Rat, eh, Mi Pequeña Genio, en la, en la isla de Hilligan eh, todos esos clásicos, eh, Salvados por la Campana, eh, Guardianes a la Bahía, El Renegado. Magíver, tú, tú Magíver, en el mar lo amarran con cadenas y, y de un pincho sale de ahí. El ¿eh? eh, eh, eh, flaco era fanático, ¿tú sabes cuál? De, de Baywatch. ¿Sí? Ah, eh, Baywatch. Guardián de la bahía. Guardián porque... de la bahía. El aire eh, quedó. Eh, eh. con el flaco veía a ponerme los pey cruz. <risa> <risa> <risa> Bailando, <Yo creo> <risa> <risa> caminando por el mar, <risa> con esos melones. <risa> Se, se puede buscar se, primero se, era eh. busquen el video no, no, no, de, se puede buscar eh, la cancioncita me deben, de, me deben de, tres minutos aquí Búsquenme el video ahí de, de, de, de Guayana en la Bahía no, no también y, y después y, la de Renegado y, y la cancioncita de Renegado vamos sí, a ver wey, wey, wey. vamos Villalona trabaja me deben tres minutos que estamos tarde ven, van, búsquenlo búsquenlo eh, eh, sí, porque Guayana de la Bahía era eh, era el el se el, dice el contenido de adulto para, <risa> no, a, a las cinco y media a las seis era que le daban el contenido de adulto de antes vamos a ver si, la, a ver si el, el intro de bueno, yo a ver si lo envío a Villalona lo estaba buscando Villalona pregúntale si lo estaba buscando para enviárselo otra serie que la gente veía en la tarde que usted puede buscarla en esa misma página eh, estaban los, el carro fantástico tú ya te ves el carro fantástico Louis y Clara era el domingo. Era el... Yo no había nacido. No, vay, vay. Yo... Ah, pero yo no había nacido. 2001, 2001. Yo... Eh, ahí está. Eh, yo, esto es quién? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eh, eh, ese es guardián de es? eh, es, la bahía. Ese no es guardián de la bahía. Ese es mi mismo el, el líder de guardián de la bahía, pero eso no es. Ahora, ahí es, es el intro. Ahí puedo poner el retorno. Eh, el retorno. ¿no? Eh, es. Pues, es, hasta nostalgia ese, me da miedo. La nostalgia a mí. Porque mi papá falleció y mi papá y yo éramos fijos viendo el En cosa. el once, en el oye, once. Oye, a mí lo que me daba risa era, oye, me, oye, la incoherencia de uno antes, porque uno antes veía cosas como, hacía cosas que, que ahora que tú te das cuenta que son estúpidas. Uno veía y regregado 15 veces repetido. Analicen, le daban la primera capítulo hasta el último. Terminó el último, volvían de nuevo. Eh, de nuevo, 15 veces, yo creo, durante más de 5 años no duró bien y renegado. Señores, el programa terminó, ya no venimos, ya. No venimos. Así ya ¿qué que podemos. se dice. Ya, ya nos despedimos. No, no, ya no venimos, no. Ya no, no, hay programa. <risa> no hay programa. Todo es grabado. Así que nada, manténgase informado a través del portal teléfono.com.deo, que tiene todas las informaciones. Y llámenos cualquier cosa. Quédese, quédese, quédese, quédese en su casa. Quédese en eh. su casa. Cualquier eh. cosa, llámenos, que reportamos donde quiera. Bye bye. Bye bye. Nuevo Bonty Melocotón. Colozón, rocotón, de colotón, lo -no colotón, colotón, de me...